¡Wow! <risa> bueno, el último plan, bro. ¡Este no es! ¡Wow! ¡Ay! ¡Ay! Oh, Ellos quieren ver lo que yo tengo. Preguntan todavía y ya no vendo no hay tiempo porque lo invierto. Cargo este shine, eso es lo que llevo dentro y qué Mi manía, yo lo sé, bro. Pero una vez lo que digo me lo invento. Estoy hecho de picho perfecto, estoy sacando los pies del pie. Cuanto me decían que no queno Y ahora sale envenenado su veneno Mucho artista, sin freno, Krio G que está con el tercero Hoy es low mo, bro El niño nunca fue tan bueno ver todo Está bebiendo carabé palato Está fumando caramelo No se esconde lo deje Paso estaba lleno y quiero Vete a cere, que guay quiere en es tu quien eres De mi prostituta me dejame en el de Ya Continúa la guerra b fumando en el mismo abismo. Huh. Ellos se creen muy listos. Acabo de arrancar dirección al punto. Cada huh. vez que paso por tu ventana me apunto. Fumando miel estoy un blow. Me la suda si no cabemos todo. Empezamos con la tos. Huh. Ya acabamos enchufando veneno. En el piso con los nenos. En el quinto y en el no. Bueno, ya veremos. Huh. Ahora después yo remo Contra corriente, memo No tengo tabaco, quiero menos. Con el trabajo y esto tenemos. Huh. Huh. No preso lo de que, en breve. no en quiero los que se olvidaron luego de mi nada peren. Estoy chin falso yo voy con los que me quieren Ingresándome dinero en el peculio ya en papeles El talego me está poniendo todo fuerte no los días en el gimnasio pa' que se haga más leve cotillas preguntando pa' que yo algo le cuente Si no tuviste en la mala, es la buena ni te acerques Ya en camino puesto pa' trabajo Pero un vagón siempre está mendigando, pero nunca para, el tiempo está contando Pueden pillarme o que está investigando Yo mi chabolo con un par de gramos Todos oh, unos siete, el mayor están empleando La ganga legal ya tienen contrato Hasta la fiesta estamos cotizando